Quiero dos, melones, quiero, quiero, quiero. quiero dos melones, quiero, quiero, quiero. Quiero dos melones, quiero, quiero, quiero. Quiero dos melones, quiero, quiero, quiero. Me esconde abajo de mi colchón, che. Yeah. Quiero dos melones. hacer lo que siempre yo soñé pa' volver al ayer ¿Qué quiere que diga mujer? Si no soy un mago, ey, tirando a Quiero dos melones para poder soñar Quiero dos melones que me hacen volar Quiero dos melones, lo quiero ya No puedo esperar, la cuenta la quiero llenar De muchos billetes, de muchos mamás Somos los nuevos y ya quieren más Si se los damos, los van a guardar Vas a escuchar lo que te va a gustar Ey, ey, ey, vos solo esperar. Quiero dos melones, dos melones, dos melones, dos melones, dos melones. dos dos dos Quiero darme dos, darme dos, darme dos, darme dos, darme dos, yeah Quiero dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, ey yeah. Dame dos ma. Toma. quiero volar, quiero fumar, uh -huh. quiero viajar, uh -huh. quiero sumar, uh -huh. quiero una A nosotros no esperan en USA Quiero dámelo, lo espero yo, dámelo bro que esperaba Sabes que yo tengo un millón, no me cuesta no, no me cuesta no no me cuesta, no Yo, yo, yo Quiero dos melones Tengo un millón, yeah Quiero dos melones Y ser un campeón, yeah Quiero dos melones Mucha ciencia y ficción, yeah Quiero dos melones bolsa de un millón Yeah, yeah, yeah FC, Vicky